Con mis primeras sesiones de hemodiálisis, eh, recuerdo muy bien, fue un primero de, de marzo, día del periodista, imagínate vos la ironía de la vida. Estuve octubre, noviembre y diciembre, pasé tres meses en cama, que ni sentarme podía. Pasé en cama totalmente, incluso, pasé que ni poda, no me podía dar ni vuelta para los lados, solo boca arriba, ¿Y te imagínate puedo estar tres meses en cama, solo en una posición, fue duro. Para ir a las sesiones tenía que pagar ambulancia. La ambulancia me cobraba 600 pesos por llevarme a la clínica. Y entonces me, me, me sacaban en una camilla, porque me pasaban de la cama a la camilla y de la camilla así, y así andaba porque yo no podía caminar. Este, porque los nervios, me dio un problema de nervio que me hizo una pelota que yo no podía rodar el pie. Mi momento más duro fue cuando yo tuve mi problema en la peli, que ya me dejó en la silla de donde me dejé. De por sí ya la situación es crítica. Ahora estando en esta, aquí, en esta silla, es mucho más crítica. No tengo cómo decirte, cómo describirte, porque... A las personas no te comprenden muchas veces. Pero es muy difícil, es duro estar en esta situación y, las, y aún ahora con la situación que vivimos en el país es el doble, mucho más duro. En esta silla rueda yo quisiera hacer algo para poder evitar que se sigan cerrando radios, que se sigan cerrando programas. Duele en el alma.